Hoy hablamos del proceso que se produce en nuestro interior cuando tenemos que tomar una decisión. Yo defiendo la teoría de que lo que nos mueve son las emociones. Etimológicamente, emoción significa mover desde. La emoción es la fuerza que nos saca de nuestro estado habitual. Para tomar una decisión necesitamos información que nos ayude. Esta información puede ser de tipo interno o externo a nosotros y de tipo racional o emocional. Podemos representarlo en este gráfico, en el que se forman cuatro cuadrantes. La información racional externa es la que nos proporcionan otras personas a las que consultamos para tomar nuestra decisión. Nos pueden aportar datos, información concreta, casos similares que conozcan, pros y contras, opciones diferentes, en fin, información objetiva y valorable de la que no disponíamos antes de tomar la decisión. También ocurre que cuando consultamos a otras personas para ayudarnos con nuestra decisión, además de información racional y objetiva, también se descuela información de tipo emocional al respecto. Sobre todo si esas personas se han enfrentado a la misma decisión que nosotros o a otra de tipo similar. Aparecen entonces sus opiniones, consejos, relatos de lo que sintieron antes, durante y después de la decisión, de cómo les fue, del coste emocional que tuvo para ellos. Suelen terminar estas conversaciones con frases del tipo «Haz lo que quieras, pero yo que tú…» También hay información racional de tipo interno, a la que acudimos cuando necesitamos tomar una decisión. Son los recuerdos la historia de hechos pasados por nosotros mismos, casos similares que hayamos vivido nosotros, listas de pros y contras con información objetiva, extrapolación a futuro de lo que habremos conseguido tomando una decisión o la contraria... Tanto si hemos vivido una decisión similar o no anteriormente en nuestra vida, la información emocional interna aparece. Nuestras creencias y valores son una fuente de información emocional muy importante así como la historia emocional de hechos pasados y que podemos asemejar a nuestra decisión actual. Todas las emociones se mezclan un poco en nuestro interior. Casi siempre aparece el miedo que es la emoción que está relacionada con la incertidumbre que tenemos respecto al resultado de nuestra decisión pero también pueden aparecer la sorpresa o la alegría por las expectativas incluso el enfado por nuestra situación actual. En este cuadrante es importante que sepamos bien leer nuestras emociones para poder tomar la decisión con la mayor información posible. Lo curioso de todo esto es que todas y cada una de las informaciones que no son emocionales internas se transforman en emocionales internas. La información racional externa la integramos nosotros mismos dándole un peso emocional. Todos aquellos datos que nos han dado nos pueden hacer sentir más miedo porque no sabíamos tal cosa o más alegría porque vemos algo positivo en alguna otra cosa que nos han dicho. Lo mismo ocurre con la información emocional de los otros. Sabiendo cómo se sintieron otras personas en un caso similar al nuestro podemos resonar con aquellas emociones o no y eso repercute en nuestro estado emocional interno al respecto de nuestra decisión a tomar. La información racional interna, por último. Nuestros recuerdos también son transformados en información emocional interna puesto que cada recuerdo lleva información emocional asociada. Cada cosa que hemos puesto en la columna de pros y contras la evaluamos y la transformamos en información emocional interna. Así, al final, con toda la información que hemos obtenido, que se ha trasladado de algún modo a este último cuadrante, es como tomamos nuestra decisión final. Sí o no. Quedarnos o irnos. Hablar o callar. Actuar o no actuar. Una vez tomada la decisión, y solo después de haberla tomado, es cuando toda nuestra parte racional se pone en marcha con toda su potencia para explicar por qué hemos tomado la decisión que hemos tomado. Y así podremos contárselo a otros si nos preguntan, con datos objetivos y subjetivos, con razones y emociones, de forma compleja y completa, tal y como somos los seres humanos. Para practicar, te propongo un ejercicio. Suponte que estás considerando mudarte de ciudad, pasar de vivir en una ciudad mediana a una grande. ¿Qué información racional externa pides a otros? ¿Qué información emocional externa te podrán dar para ayudarte a decidir? ¿Qué información racional interna tienes al respecto? ¿Qué recuerdos, hechos, pasados, pros o contras encuentras? ¿Y al final? ¿Qué sientes respecto a la decisión? ¿Qué emociones provoca en ti esta decisión? Comparte lo que quieras en la sección de comentarios y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.